Para manejar el script de Gclass Folder mmm, y crear eh, y mantener todas las carpetas de un grupo de usuarios grandes controladas, mmm, vamos a partir de esta página web, Docentes TIC en Extremadura, la, la URL es docente -ex .com .com, y a partir de ahí seguimos eh, la siguiente ruta, soluciones, wikis y dentro de Google Apps escogemos GA Scripts. Llegamos a esta página donde se comenta por qué usar carpetas compartidas, las ventajas que conlleva, y se atribuye la autoría de este script a Björn Bergen, cuyo sitio original está aquí enlazado. para para crear nuestra copia de la hoja de cálculo, simplemente hay que hacer clic en este enlace, se abre una pestaña nueva en la que aparece eh, la plantilla en formato de solo lectura. Entonces debemos hacer una copia. Para ello vamos al archivo al menú archivo, creamos una copia y nos eh, indica, eh, nos da la posibilidad de escribir un nombre. Eh, le podemos poner sección, carpetas compartidas para el grupo y le damos a aceptar tardará un rato en crear la, la copia en función de la velocidad que tenga internet y si nos damos cuenta tarda un tiempo en que aparezca en un DG Class Folder. A partir de este momento vamos a crear las cabeceras. Para ello se empieza a ejecutar y nos pide una autorización. Eh, leemos todo lo que pone aquí y le damos a aceptar. Nos aparece una pestaña nueva en la que nos eh, dice que cómo está la autorización. A partir de ahora, volvemos otra vez a crear las cabeceras, se ejecuta y nos aparece el nombre alumno, apellido alumno, email alumno, asignatura, etc. A partir de aquí, para rellenarlo, pues simplemente pondríamos el nombre del alumno, Pedro, el apellido Márquez, el email, binaria.org asignatura scripts ya, perdón, nos lo rellenamos y aquí vamos a poner nuestra dirección si ahora damos creamos las carpetas y las compartimos se empiezan a crear las carpetas nos dice que eh, ya están creadas y compartidas. Lo vemos aquí y compartida con el profesor. Si sí, ahora vamos a nuestro eh... Perdón. a nuestro. A nuestra unidad en Google Drive, vemos que se han creado los buzones para los alumnos. Pedro Márquez escribe el buzón. Eh, y este son los, eh, estas dos son las carpetas para eh, todo el grupo de alumnos. En, hay una en la que eh, tienen permisos de edición y otras en la que tienen permiso solamente para ver. Este sería el curso para el cual hemos creado... Las carpetas de todos los alumnos. Si hubiéramos creado más, aquí aparecerían más buzones alumnos. De esta manera ya podemos usar las carpetas con los diferentes alumnos. Y todo esto aparece en. Y lo tenemos aquí en nuestra, en nuestra plantilla. Si ahora volvemos a rellenar, por ejemplo, ponemos Pedro punto, aprende con las tic, arroba, .com, scripts, eh, dejamos en blanco y volvemos a darle a crear carpetas y compartir, veremos que se ejecuta otra vez la secuencia de comandos. dice que ya están creadas y compartidas la del buzón alumnos pero no la de compartido profesor volvemos y en este caso pues ha creado otra vez ¿Ves? se ha repetido ha repetido y ha creado otra vez todas ¿Mm? las carpetas en este caso pues esta si no la hemos usado la podríamos borrar Simplemente señalándola aquí y vaciándola. Bueno, pues con esto mmm, el script no tiene más, así que a usarlo.